La, palabra, la propuesta que hoy se discute va en sintonía y es parecida a otras que ya hemos trabajado en los últimos meses. Si gobernara la decencia, saldría aprobada esta moción. Como saldrían aprobadas tantas mociones, propuestas, leyes que distintos grupos de la oposición tenemos presentadas y que buscan que el trabajo sirva de sustento, que aquellas que nacimos sin agenda de contactos tengamos acceso a una suficiencia material, a empleo digno, a vida digna, a cuidado por parte del Estado. Miren, el panorama laboral hoy es desolador. Mires donde mires y tanto en agricultura como en industria, como en servicios, es extensa y cruda la precariedad, incluso en sectores estratégicos para la economía española una precariedad invisibilizada, normalizada y funcional a la lógica de rentabilidad de los actuales modelos de producción, basados en la mejora de la competitividad vía minoración de los costes laborales, es decir, vía empobrecer. Pues bien, las decisiones tomadas por los sucesivos gobiernos de este país han ido en esa línea. Flexibilizar y devaluar las condiciones de trabajo como única forma para mejorar la competitividad. Trabajadores y trabajadoras pobres como fórmula para que cuadren los números y redistribuyendo al revés, aumentando los beneficios de unos pocos. Y esa precariedad, ¿quién lo iba a decir verdad?, reserva a las mujeres un papel protagonista. Por ello, es por ello que sobre la pobreza laboral de las mujeres y sus consecuencias estamos aquí, pleno tra tras pleno, tratando eso en esta tribuna. Venimos hablando de que las mujeres soportan mayores tasas de temporalidad y estacionalidad, de que el 74% de los contratos a tiempo parcial está en manos de mujeres, la mayoría no porque quieran, sino por no encontrar trabajo fijo, o que el 93% de las excedencias para cuidar hijos e hijas se las piden las mujeres. Estamos hablando de que casi 3,2 millones de trabajadoras no llegan al salario mínimo, trabajando y no llegan al salario mínimo. Ellas ocupan la precariedad de un sistema de un mercado laboral precario y suman a esos empleos todo ese trabajo invisible que es el cuidar. Por cada, hombre, por cada hora que los hombres dedican al cuidado, las mujeres están dedicando tres. Esto, lo estructural, es lo que explica las brechas, el 30% en salarios, según Guesta, el 37% en las pensiones. Brechas que ya estaban, que venían siendo, pero, pero que ahora, y disparadas por un no nos metamos en eso de primer orden, se han vuelto socialmente insoportables. Si el pasado 8 de marzo tomó la forma de una huelga es porque, entre otras muchas cosas, las mujeres exigimos ya de forma masiva el lugar de justicia, remuneración y reconocimiento que nos corresponde en el mundo, también en el mundo del trabajo. Ello requiere cambios estructurales y, por lo tanto, de una voluntad política de la que este Gobierno descaradamente carece. Y sale aquí hoy el portavoz del Partido Popular a decir que España va bien y que están trabajando en ello, ¿verdad? Como Aznar. Y luego, para añadir que no van a poder votar a favor, porque cómo tocar aquello que funciona, ¿verdad? Y pondrán de ejemplo de lo que funciona con el cinismo a todo trapo, su reforma laboral, que ha socavado el bienestar, los derechos y las herramientas de los trabajadores y las trabajadoras para su defensa colectiva. Miren, La reforma laboral funcionará para ustedes y para su gente de muchos ceros en la cuenta, pero no funciona para la mayoría y no funciona para las mujeres. Así que ustedes, lo que hacen ustedes es recrudecer lo estructural, ustedes son parte principal del problema. Pero el tema ha entrado en agenda para quedarse. El movimiento feminista abandera el cambio y aquí, pleno, pleno tras pleno, un partido u otro de la oposición trae propuestas en ese mismo sentido sobre desigualdad, sobre brecha salarial, sobre condiciones de trabajo o sobre pobreza en las pensiones, propuestas sobre la falta de efectivos a inspección de trabajo, sobre enfermedades profesionales no reconocidas o sobre reponer la seguridad social y los derechos a las personas que cuidan, propuestas sobre igualdad retributiva, sobre el derecho al cuidado, propuestas múltiples que tratan de sacar a las mujeres de los eslabones más precarios de la estructura laboral. Traemos aquí la realidad, la traemos en cifras oficiales, la traemos en estudios, la traemos en ejemplos, la traemos en rostros de mujeres, pero tratar con ustedes es darse cabezazos contra una pared. Y qué vergüenza, por cierto, qué vergüenza que no estén siendo capaces ni siquiera de financiar lo comprometido para Pacto de Estado, donde no solo hay malestar, mal vivir para las mujeres, también hay muerte de por medio. Vamos a seguir insistiendo y no les queda otro remedio que escuchar, así que escuchen esto. Se abren brechas bajo los pies de este ecosistema Voy a de dolor señoría. social, termino. Se abren brechas bajo los pies de este ecosistema de dolor social. La calle está en movimiento y ahí está la brecha.